Ahora que ya tenemos unas nociones de Python un poco más avanzadas, podemos intentar eh, crear o generar algún tipo de problema e intentar resolverlo con, mediante código informático. Para ello, podemos intentar eh, resolver estos problemas, el cual intenta marcar o separar los valores pares de una lista o vector y poner en mayúsculas otra lista o vector, de tal forma que podamos intentar eh, mirar a ver si sabemos manejar el programa o si todavía necesitamos visualizar un poco más la documentación y seguir haciendo pruebas sobre los elementos básicos de tal forma que sigamos realizando operaciones sencillas. Para ello, podemos hacer uso en, en ocasiones para ver si sabemos operar distintas operaciones con números números aleatorios, de tal forma que podemos utilizar la función random del módulo random para obtener distintos valores obtenidos de manera aleatoria, en lugar de generar unos números que escritos por nosotros. Igualmente, podemos utilizar algunos set de nombres, los cuales pueden estar disponibles. Sin embargo, también podemos generarnos nuestro propio set de valores, los cuales nos pueden dar unos valores básicos de entrada para nuestros problemas podemos intentar ver cómo es la solución que se ha buscado a cada uno de estos problemas, viendo que en un caso se intenta obtener el, el comprobar si los números son pares o impares a través de la comprobación de la última cifra, ya que si la última cifra de un número es divisible de manera exacta por dos esta se puede considerar como par. De tal forma, que si esta no es, no es par, será impar. Igualmente, se ha intentado eh, con los nombres eh, para pasar su inicial a mayúscula, de tal forma que si cualquiera de sus iniciales o primeras letras. Es una letra minúscula, las cuales las conocemos y las hemos indicado. Si esta coincide, puede ser pasada a mayúscula. Lo cual, con caracteres ASCII, sabemos que tiene un valor 32 veces inferior o en 32 unidades inferior en, en el orden de su lista ASCII. De tal forma que en las, con las órdenes ORD y carácter, los cuales conocíamos como en los WILTINS, podemos obtener su, el valor de, de cada una de las eh, valores iniciales, de tal forma que estas las podemos pasar a mayúscula. Para ello, podemos intentar también eh, visualizar cómo sería otro tipo de solución buscada o de modo de resolucionar el problema de una manera más elaborada, de tal forma que podríamos realizar estas soluciones mediante una única línea. Para ello, hemos invocado a, a este tipo de solución, el cual recorre también todos los elementos eh, mediante un bucle for i, de tal forma que éste evalúa cada uno de sus últimos valores, obteniendo el valor módulo. Este valor módulo es, también imposible, es posible mejorarlo, ya que generalmente... Eh, Python o los programas informáticos pueden o visualizan sus números en formato binario, de tal forma que únicamente comprobando su, su, su último bit, supiéramos si este es par o impar, ya que de, de ser par su último bit sería 0, y de ser impar su último bit sería 1, de tal forma que esta comprobación podría ser incluso más rápida que obtener el valor módulo 2. Igualmente, se ha utilizado una función de Python, la cual está incluida dentro del módulo str, o, o dentro de las opciones del built team, eh, aunque en, en, no la habíamos explicado previamente, sin embargo leyendo la documentación es posible encontrar la orden capitalice, la cual sirve para el, el tipo de problemas que estábamos utilizando, si conocemos este tipo de problemas podemos intentar resolucionarlo ya que este tipo de problemas puede ser común para muchos otros tipos de personas ya que el poner la inicial en mayúscula o buscar si un número es par o impar puede ser un tipo de problema que puede ser planteado o se le ha podido ocurrir a mucha gente antes, de esta forma es posible que ya esté la, la solución disponible al igual que las la soluciones de estos problemas en la documentación, es posible intentar buscar otro tipo de soluciones a unos problemas más elaborados en Internet, ya que es posible encontrar módulos que resuelvan algunos tipos de problemas similares a los que nosotros queremos resolver, de tal forma que, encontramos, que encontremos un código ya disponible que puede ser más fácil o más rápido y encontrar una solución a lo, nuestros problemas de una manera más rápida que la que podamos elaborar nosotros. Por ello, podemos visualizar también cómo es la comparación de las comprobaciones de los resultados, ya que es posible que queramos comprobar si ambos resultados son iguales, aunque esto no nos garantiza que, la, que el resultado sea el que nosotros queríamos o el que nosotros habíamos planteado. Sin embargo, esta obtención del resultado con comprobación idéntica es posible que nos muestre más confianza en que el resultado obtenido es correcto. Podemos ejecutar este código de tal forma que observemos si las soluciones son satisfactorias o aparentemente satisfactorias a lo que teníamos planteado. Igualmente, podemos visualizar cuál es la conclusión a la que llegamos. Y podemos comparar si ambas soluciones son consideradas idénticamente igual por, por Python. viendo que ambas soluciones son consideradas como, como correctas. Podemos ver que este tipo de solución o reescritura de código nos permite ver lo que hemos ejecutado de una manera más compactada, ya que anteriormente ocupábamos cinco líneas, ahora únicamente ocupamos una línea. Igualmente, el problema de las mayúsculas. Podemos invocar múltiples funciones o los resultados de funciones concatenados, de tal forma que estos pueden ser eh, dispuestos en ocasiones en una única lista, ya que en ocasiones a la orden map es posible invocarla con la orden list para desagrupar o resolver cada uno de sus valores map en una única lista. Igualmente hemos, podemos hacer mención de que la opción map llama a la función capitalice con cada uno de los valores o de, de iterable de los valores incluidos en esta lista. También podríamos intentar reescribir el código de otra forma, de tal forma que, por ejemplo, este bucle for generalmente lo podemos intentar transformar en una función. Para ello bastaría con intentar buscar una función que resolviese este problema. Para ello le pasaremos el mismo parámetro que teníamos de entrada, el valor a. Y, por ejemplo, tabularemos este resultado y daremos como retorno el valor que teníamos previamente, el valor a, de tal forma que ahora hemos creado una función con el mismo código que teníamos del bucle, podemos intentar invocar a esta función con, con el resultado, para invocar a una función que estamos definiendo eh, generalmente hay que invocarla posteriormente a la, a la definición de la función, de tal forma que esta pueda ser llamada. Podemos ver que esta nos muestra también un resultado calculado, el cual era equivalente al que habíamos calculado previamente. Igualmente, en algunas ocasiones podemos intentar reescribir parte del código el cual nos puede parecer que está confuso. Por ejemplo, len puede parecer que es un poco confuso y puede parecernos más bonita la utilización de, de la opción enumerate, de tal forma que, esta, que el uso de esta función nos dé lugar a un código visualizablemente más atractivo. Podemos ir modificando ciertas partes del código, de tal forma que esto obtenga un tipo de, de solución o planteamiento que puede ser levemente de, de distinto y que puede darnos lugar a una interpretación de esa función de una manera más rápida, de tal forma que ahora estamos intentando que el código sea visualmente más atractivo. Igualmente, podemos cambiar el nombre de la función, el cual puede ser más, más descriptivo. Por ejemplo, podríamos denominarlo con el nombre parimpar. En Python, para designar a las funciones, generalmente se suele separar cada una de las palabras que contienen una breve descripción de, de para qué sirve la función con la barra baja. Sin embargo, para las clases suele ser más utilizable el, el camel case, de tal forma que, por ejemplo, un nombre de clase podría ser el nombre classname, de tal forma que esto nos puede indicar que es un nombre de clase. Igualmente, podríamos utilizar esto con otro tipo de, de nombres o de generación de pequeñas combinaciones de palabras que nos ayuden a comprender para qué sirve la función. Sin embargo, también suele ser útil generalmente la incorporación de la documentación mediante la generación del docstring. Para ello, podríamos generar el código de, del docstring con la explicación del método. De tal forma que así hemos conseguido crear el, el nombre que, de la función que queríamos crear de tal forma que a la hora de invocarnos sea más sencillo acordarnos de cuál es el nombre que debemos ejecutar. Y de tal forma que posteriormente, leyendo únicamente cuál es el, el nombre de la función, podamos intuir cuál, qué tipo de solución al problema es el que se está planteando.